Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a David Martín, fundador y CEO de Trading, que es un e fundado en 2008 y que se estructura en torno a una red de tiendas online especializadas. Trading facturó 378 millones de euros en 2021. A mí me parece una absoluta pasada. Bienvenido, David. Hola, hola, Corti. ¿Qué tal? Uh, muchas ganas de volver a hablar contigo. Lo comentamos antes de empezar a grabar. Eh, Trading fue uno de los primeros clientes que tuvimos en Brainsins hace mogollón de tiempo, 2010-2011, eh, y ahí es cuando os conocí, y yo sinceramente jamás imaginé, se te veía que ya ibas a toda caña, pero nunca llegué a imaginar que lleváis a tener esta envergadura. Eh, me pareció una absoluta animalada. ¿Tú, ¿Tú alguna vez pensaste que Trading iba a facturar 378 millones? Mira, te digo la verdad, la, yo sabía que se podía crecer mucho, pero llegar a ese número de facturación nunca lo había pensado. Yo había pensado, mira, mi objetivo era ver si podíamos montar una empresa de 100 millones. Y la verdad que ese, ese número lo hemos pasado hace unos años, y, y bueno, con la misma filosofía, con las mismas ganas de seguir creciendo, y Mira, ya estamos en 378, y yo creo que ahora el objetivo es intentar llegar a mil millones de facturación. Creo que el mundo es muy grande, nuestro sector de Internet es apasionante, se pueden hacer cosas de forma excepcional y podemos llegar. Creo que hay mucho recorrido aún. Estoy seguro que, que llegaremos. Nada, suena suena muy bien. Y, y de hecho, hablando de los mil millones... Porque el otro día, ahí como ahora se han circulado como un listado de unicornios españoles y posibles siguientes unicornios y salíais vosotros en las quinielas, ¿no? Como trading como uno de los posibles unicornios. Y a mí me hacía un poco de gracia porque digo, yo, yo, yo te veo casi más cerca de facturar los mil millones de que, que te importe estar en un ranking de, de unicornios y sobre todo que te veo la facturación vuestra y es como un orden de magnitud mayor que algunos de los unicornios. ¿Tú qué quieres, ser un unicornio o, o facturar más de mil millones? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Y cómo ves todo esto de los unicornios? Mira, hablando mal, a mí esto de los unicornios me da absolutamente igual. Uh, yo creo que lo que miramos es de crecer, de hacer las cosas mejor, de mejorar la empresa, mejorar el equipo, mejorar tecnología. Y si llegamos a mil millones y nos convertimos en unicornio, pues mira, es un nombre así marketiniano, ¿no? Pero al final eso da igual. Yo creo que al final es crecer con rentabilidad como hemos crecido cada uno de los años, creciendo, ganando dinero para poder invertir el beneficio en mejorar estructura, mejorar tecnología, mejorar equipo. Y al final es fácil la, una persona decir que van a ser los unicornios mirando la tendencia, pero lo difícil es trabajar en el día a día, encontrarte todas las cosas que pasan. A ver, me dice a mí que si vamos a llegar a mil millones, yo creo que podemos llegar a mil millones. Yo creo que, pero también te digo que de, tal como está el sector, también puede ser que no lleguemos y que tengamos problemas porque al final somos revendedores de productos de marcas y hay muchas cosas que no dependen de nosotros sino dependen de Bueno, trabajamos con 3.800 marcas tenemos un catálogo de 1,8 millones de productos que constantemente van cambiando porque las marcas van haciendo novedades cada seis meses y bueno yo creo que se puede, se puede llegar a facturar eso pero no es nada fácil no es como arrastrar un Excel y poner un multiplicador y como hace mucha gente ¿no? que, que hace estos cálculos. sino Realmente el día a día, la acción y la, las operaciones son, son complicadas, pero pues se puede claro. hacer y creo que lo haremos. Yo estoy seguro de ello y, y, y mucho más. Estoy seguro que la próxima vez que hablemos estaremos hablando de un orden de magnitud más. Seguramente que hay mucho camino. Oye, David, ¿cu ¿cuántos stock tenéis? Porque lo que has dicho, con ¿cu ¿cuántos millones, 1,8 millones has dicho de referencia, perdona, que tenéis? ¿Y sí. ¿Cu cu cu cuánta pasta tienes que tener en almacén para poder servir todo eso? Actualmente tenemos 55 millones. Bueno. Joder. Pero, ¿Qué animalada Hacemos reposiciones diarias a las marcas y, bueno, cada día hacemos pedido de compra a cada uno de los, de los proveedores para ir teniendo cada vez más stock, ¿no? Porque también vamos sacando cada día muchos pedidos, cada día enviamos unos en 25.000 pedidos, que son muchos, entonces el stock baja con esto y tienes que comprar para tener stock para dar buen servicio. Porque esto es un tema interesante, ¿no? Que, bueno, todo el mundo que ya conoce un poco ya ha comprado online, ya creo que ya se sabe, ¿no? Pero e-commerce antes era precio, era catálogo y precio. Ahora es catálogo, precio, pero sobre todo es servicio. Cuando quieres un producto, lo encuentras en una web y compras, lo quieres recibir lo antes posible. Y para eso es necesario tener stock, invertir en tener bastante más stock del que sería ideal tener. Compramos más para, bueno, para asegurar servicio al cliente y, y no perder su confianza. Pero bueno, con 3.800 marcas y 1,7 millones de productos, no puedes tener en stock de todo. Tienes que tener esto stock de lo que más rota, ¿no? Oye, ¿cu ¿cuánta gente tenéis para gestionar la relación con marca pedidos? Eh, y, ¿Y cómo se hace una provisión de esto? Es que imagino que es muy complicado tener claro hasta qué necesitas tener en stock. Sí, es complicado y más cuando también no paras de integrar marcas nuevas. Pero con marcas que ya has trabajado... Es más simple, pero ten en cuenta que cuando sacan las novedades los productos nuevos, quizá el modelo del año pasado gustaba y el modelo de ese año no gusta tanto. Entonces nos basamos mucho en histórico, nos basamos mucho en datos, pero cuando es una prioridad, cuando es una programación que se compra antes de que saquen el producto al mercado, que tenemos que comprar con antelación, ahí es difícil y es un riesgo. En cambio, es mucho más simple hacer las reposiciones que se hacen una vez ya se ha empezado la campaña se empieza a vender el producto porque luego ya tienes datos puros ¿no? y, y bueno aquí lo hacemos todo con datos y, y cuando nos falta el data pues vamos nos preocupamos ¿no? pero bueno la verdad es que nos equivocamos muy poco porque tenemos un gran equipo tanto departamento de compras como el departamento comercial como el departamento de logística para gestionar todo el producto que está llegando ¿no? abierto 24 horas al día 7 días a la semana para dar mejor servicio esto que has dicho es muy interesante y, y, y, y aparte yo hace mucho tiempo que quería preguntarte esto, es, yo tengo la sensación eh, que empezasteis siendo más agresivos en precio y según han ido pasando los años, lo que has dicho tú nos habéis centrado más en, en, en calidad del, del servicio, ¿habéis seguido este tipo de estrategia? ¿Es decir, ¿eréis mucho no. más agresivos en no? Bueno. no, Somos, es que a ver más que ser agresivo, es que esto es una... A ver, estoy un poco traumatizado con eso de agresivo en principio porque con los proveedores, cuando trabajas con 3.800 marcas, muchas veces lo dicen, ¿no? Realmente yo creo que no somos agresivos, lo que sí que tenemos más datos. Y al tener tanta tecnología, mira, Corti, tenemos robots que están rastreando todos los productos en todos los competidores que tenemos en todo el planeta. No. Que hacemos lo mismo que hacíamos antes, lo que pasa es que ahora lo hacemos con más frecuencia. Antes quizá lo hacías una vez cada 48 horas, luego se hace una vez al día, ahora lo hacemos cada tres horas. Cada tres horas tenemos más de 20 millones de precios. En un algoritmo que tiene que... En un algoritmo que luego es propio, el que tiene el dato, y luego cambiamos los precios nosotros, con reglas de negocio. Pero el tema del precio siempre hemos sido igual. Siempre sabemos que para poder convertir bien el famoso ratio de conversión, que es lo que más nos buscamos los e-commerce, tienes que tener un buen precio. No ser el más barato pero tampoco ser caro. O sea, nunca ponemos un precio por debajo del competidor, pero sí nos igualamos al, al competidor en cada país que tiene el producto más barato. Porque también luego, con gran parte de la, la capacidad de crecimiento que tenemos es inversión en SEM, en cada país. Y un usuario cuando está buscando un producto en SEM, pues salen varios competidores y también luego o sea, antes de compartir a ti muchas veces, a veces te compra la primera, pero muchas veces estás buscando precio. Entonces, si no tienes un buen precio, lo tengo con datos también. ¿eh? Te baja sí. la facturación de una marca más de un 80%. ¿eh? ¡Ostras! No, es muy hardcore ¿eh? el tema del de precio. No queremos próximo y precio, pero no queremos ser los careros. No queremos ser sí. un precio competitivo para poder invertir en SEM y mantener un buen reto de conversión para automatizarlo. Porque el SEM sigue, es, es vuestro principal canal de adquisición o cómo tenéis el mix de, de adquisición para, para que os, eh, os cuadre todo esto. ¿Sois capaces de vender siempre rentables en, en SEM? Sí. Si no vendemos rentables, preferimos no vender antes que vender sin rentabilidad. El SEM es el principal canal de, de captación, seguido del SEO. El SEO pues con el tiempo, antes el SEO era número uno. Pero bueno, todos sabemos que Google cada vez le da menos relevancia al SEO y posiciona Shopping y posiciona los ads más arriba en la página, ¿no? Pues es SEM, SEO, afiliación. Seguimos trabajando como al principio con redes de afiliación donde pues, pagamos a CPA. Grandes comparadores de precios, comunidades, ponen un link a nuestra web y está todo traqueado Se le paga un CPA una vez que alguien te compra. Y marketplaces. También estamos trabajando con, con los marketplaces más grandes de cada país. Especialmente los franceses. Vale. Es que empezamos primero. Vale. O sea, ¿Es porque empezasteis primero o porque en Francia hay una oportunidad especial con marketplaces? Es que empezamos primero porque en Francia ya la cultura francesa ya es más de la compra por catálogo antes que, que el e-commerce y hay muchos marketplaces ahí que son los... El primer país donde ha habido marketplaces es en Francia. Además en el europeo había mucho más en Francia. Que, bueno, en Francia con la Redoute, Snack, Rudo Commerce, C Discount, todos estos son, son gabachos. Entonces, ahí fue donde empezamos y luego hemos ido creciendo poniendo más marketplace en otros países, ¿no? Pero, pero bueno, marketplace es la cuarta, es el cuarto canal, es al nivel de importancia. Siempre es SEM, SEO, afiliación y marketplaces. Y, y para, ya, ya un poco con ese camino a los mil millones que lo que hacíamos antes, que yo estoy seguro que lo vais a conseguir, ¿tú crees que para llegar ahí va a cambiar mucho este, este mix? Es decir, ¿vais a tener que apostar más por, por marketplaces u otros canales para crecer o vais a seguir un poco con la misma dirección? En principio es uh, ir, estar en la dirección mirando lo que hace el mercado y mirando en dónde está el cliente. Al final yo siempre digo que trading capta cliente donde haya un cliente dispuesta a comprar producto y no sé si se va a evolucionar o no pero en principio yo creo que no va a cambiar mucho social media pero social media no convierte igual hemos hecho algunos test aparte a de que el equipo que no nos gusta <ríe> invertir en social media pero ya desde un punto de vista de concepto no Como un usuario cuando estaba buscando un seno buscando en un marketplace quiere comprar y sabe lo que quiere ahí es más simple conseguir una conversión en cambio en social media la persona no quiere comprar, la persona quizá puede saber que a una persona le gusta un deporte o le gusta una categoría de producto, pero no sabes cuál quiere ni qué tipo de producto es el que mejor le va, ¿no? Por eso hemos hecho algunos tests y han ido mal. Creo que si la parte de la inversión en marketplace es más para branding. O si tienes una marca propia, entonces por supuesto y un influencer te pagas y que te ponga tu producto y lo lleve. Pero si eres un revendedor de primeras marcas como nosotros, no funciona. Bueno, yo creo que no funciona. Hemos hecho prueba y no va. La prueba es que Amazon no hace nada en social media. No. Tiene lógica, al final es pues, lo que has dicho, ¿no? Cuando buscas un, un producto de una marca es, es más fácil irte a SEO y demás. Cuando estás generando la necesidad porque es un producto nuevo, un concepto nuevo, pues a lo mejor ahí sí que la influencia de un, de un Instagram puede, puede tener sentido. Eh, la, la, a mí me suena totalmente lógico lo que has dicho tú, ¿no? Como vosotros habéis experimentado mogollón, o sea, que tenéis más, más datos seguramente que mucha gente. A ver, vamos a buscar clientes cuando están cachondos. Vale. Si no está cachondo no lo captamos y por eso conseguimos vender y, y crecer con rentabilidad. Claro. Porque no quedamos dinero. Este, este concepto es, es muy importante, lo, lo de la rentabilidad. ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo de rentabilidad buscáis año a año? ¿Tenéis un, un objetivo? Eh, ¿Y cómo gestionan las inversiones para conseguir ese objetivo de rentabilidad? ¿Cuánto inviertes en marketing? ¿Cuánto inviertes en, reinviertes en crecer la compañía? Muy buena pregunta, ¿eh? y la verdad es que cada bueno estamos con una media que se ha cumplido todos los años de un 10% de rentabilidad en la última línea sí. de la cuenta resultado uh -huh. eso pues hay varias hay varias cifras clave que se mantienen o varias est estrategias uh, que nunca han variado no que una es pues evidentemente poner, tener un margen mínimo de producto a partir de ahí no bajar de ese margen mínimo, preferimos no vender antes que vender bajo margen. Otra, al final solamente dice cosas lógicas, ¿eh? no hay ninguna, no hay ninguna <risas> de ejecución, otra es no perder dinero en transporte, entonces no hacemos free shipping, ofrecemos un coste de transporte muy bajo, porque tenemos mucho volumen, y gestionamos muy bien con las empresas de transporte, pero no queremos perder dinero ahí. y todas las operaciones de la empresa están muy uh, medidas y están bien trabajadas con grandes equipos de gente que que bueno intentamos ser muy eficientes para no subir mucho el coste en salarios a nivel porcentual sino y si hay alguna cosa que sea muy hay que hacer algún trabajo mecánico lo hacemos fuera de en otros países donde tiene un coste más barato y en la inversión de marketing online pues está todo lo que invertimos lo invertimos en canales que se pueden medir el retorno como se puede medir el retorno le ponemos un objetivo uh, por, estamos está alrededor del 9% depende mucho de y un 10% contando todas las inversiones de marketing es como es como lo tenemos o sea como si fuera un comercial así vale. rápida si es más complicado ¿eh? hacer que se cumpla pero pero bueno es así o sea todo invertimos cuanto más mejor Siempre que cumpla ese porcentaje. Qué bueno. Qué bueno, le tienes tiene un margen a todo y, y a cumplirlo, y, y a partir de ahí todo lo que se pueda. No perder mucho en personal y marketing uh, bien segmentado y con objetivos de roas, y, y no perder dinero en transporte. Mm. Lo que has dicho tú suena muy lógico. ¿Por, ¿Por qué luego la gente no lo hace? Es decir, ¿por qué cuando ves la estrategia de la mayoría de e-commerce e eh, no se aplica esta lógica? ¿Qué crees que pasa? La verdad he pensado mucho en eso ¿eh? y no encuentro las. No lo sé. Deben tener razones que desconozco, pero yo no lo veo nada lógico. Deben tener alguna razón que les va. Pero luego ves la cuenta de resultados y, y muchas no han ido bien por no trabajar bien en eso. Es que al final yo creo que hay que tener, en nuestro caso, mentalidad de tendero. En un canal como es uh, online, y con e-commerce, que con mucha tecnología, pero al final somos tenderos. Y tener visión de tendero, pues es, es relevante, ¿eh? es relevante. Negociar bien los precios de compra de producto, mirar todos los hay de la empresa que sean eficientes, que no estén pagando mucho dinero por una cosa que realmente no vale tanto. Bueno. Esa, esa filosofía es muy, es muy así. Yo creo que los senderos, yo a veces cuando estoy de vacaciones algún un día que tengo libre, me voy a un mercado y me siento en mi salsa, viendo, ahí está la, la esencia de, del e-commerce, en otro canal, pero cuando veo las paraditas de, en un mercadillo, es divertido verlo. Total. La misma esencia. Al final es comprar bien, vender bien y gestionar bien operaciones. ¿Hay algo que sea más importante estas tres cosas que otra? Es decir, ¿es más importante comprar bien que vender bien que operar bien o tienen que estar igualadas? Tienen que estar igualadas. Tienen que estar igualadas. Cuando no compras bien una marca, pues cuando tienes tantas marcas, pues está claro que no lo haces igual de bien con todas por el motivo que sea, o por el proveedor o por o que la marca no quiere vender. Se nota. Se nota porque también es una consecuencia, ¿no? Si no compras bien. Vendes menos porque no eres tan competitivo con los productos y también al tener menos margen. Es, he dicho que, que la inversión de marketing está acotada a un porcentaje de las ventas, pero sobre todo se tiene muy en cuenta el margen que tiene cada producto. Es una mejora que hicimos hace dos años: que en vez de invertir un porcentaje de la venta, también invertimos un porcentaje del margen. O sea, porque hay dos productos de 100 euros, no dan el mismo margen uno quizá te da 30 euros de beneficio y te da 15. Bueno, no te quiero meter en un rollo de... de, de eso. No, pero no, sí, pero, es pero tiene toda la lógica. Tien... Debemos llegar a hablar. claro. Al final, Corti es la misma esencia, pero cada vez con más detalle. Cada vez mejor, cada vez más automatizada y con más y más detalle. Igual que el pricing antes lo hacíamos cada 24 horas o cada 48, luego lo hicimos cada 12, cada 6, cada 3. No sé, si hablamos de aquí dos años, quizá hacemos pricing cada 5 minutos. No lo sé. Pero al final el objetivo es el mismo. La, lo que pasa es que cada vez se hace con más nivel de detalle y con más, eh, más rápido y más eficaz. Hmm. Tiene toda la lógica. Al final, en, en el fondo es lo que ha hecho Amazon y le ha ido muy bien, ¿no? Que es eh, meter algoritmos a todo para que la toma de decisiones basada en datos sea automática y no dependa de, de los humanos ¿no? y sobre todo que se pueda hacer en tiempo real prácticamente que yo creo que debería ser lo que dices tú casi el objetivo dentro cuando se pueda que esto sea el, al segundo Sí. bueno al segundo es complicado pero claro, tienes que mirar la página de, sí. de muchos competidores pero sí que una frecuencia así de como de tres horas yo creo que es muy buena claro. que si se puede hacer más rápido mejor pero bueno todo tiene un límite también <risa> <risa> Para tener el precio actualizado no, no es fácil. Sí, luego son muchas máquinas ahí corriendo también eh, que generan costes. Eh, David, yo creo que también, eh, y aquí eh, lo que te preguntaba antes, ¿no? ¿por qué otros no aplican estas lógicas? Yo creo que seguramente el, el no tener grandes inversiones eh, puede que os haya ayudado, ¿no? Al final vosotros sois un player bastante independiente, no habéis al menos yo no os conozco grandes rondas de, de inversión. No he ninguna. Vale no hemos hecho ninguna, yo creo que esa es la clave no lo he querido decir antes, pero como tú lo sacas ya, ya lo digo yo, yo creo que muchas veces hay empresas que no están gestionadas por o están gestionadas por fondos o por gente que no tiene la filosofía de empresario o de emprendedor o de, de tendero que, que podemos ser nosotros no eso es fundamental está gestionada por gente que solamente busca crecer vender lo máximo que pueda para luego vender la empresa y como tampoco se juega en su dinero porque han recibido dinero de otros fondos de inversión que les han puesto dinero, como no es su dinero, eso cambia mucho. ¿eh? Cuando te juegas tu pasta o juegas con la pasta de otro, <risa> haces, bueno, en mi caso, como siempre he jugado con mi dinero, la verdad es que me lo miro todo al detalle. Sí, se, se nota en la filosofía, porque ahora mismo, el, ¿quién controla? Entre tú y Dida controláis la mayoría de la empresa, ¿no? Porque fuiste los fundadores, ¿cómo, cómo está estructurado? Sí, mira, ahora mismo estamos en una empresa que yo soy mayoritario con Dirac, que como que es un socio histórico de, de antes del 2008, cuando esto era una tienda de enismo, le de quedaban acciones y está conmigo en una compañía que tenemos el 70%. Y luego el 30% le queda a. Lo tiene un fondo de capital riesgo que se llama Suma Capital. Pues cuando yo entré en 2008. Cuando estaba otro VC que tenía el 90% de las acciones, era Venture Cap, pues tenían la empresa, solamente vendían material de sumaianismo, era un emprendedor holandés, había montado la empresa, el Nesartip tenía una tienda física de sumaianismo, montó una web, Didac, con la empresa que tenía de Intercom, me hicieron el desarrollo, por eso se hizo socio con, el, con ese holandés, y, y fueron a buscar capital. Fueron a buscar capital y entró un VC Venturcar, les puso dinero y la empresa pues empezó a crecer llegaba a facturar un millón y medio de euros en el ah. año 98-2000 uh, en venta de material su humanismo pero todo era, o gran parte era porque en esa época el, la, había una paridad dólar-euro y casi todo se vendía en Estados Unidos o sea, llegaba mucho boom de Estados Unidos y, pero ¿qué pasó? pues que esa, la empresa no funcionó bien como usaban Suena mal que lo, diga, que lo explique así, ¿no? Pero bueno, no estaba bien gestionada, empezó a perder dinero, tuvieron que echar a CEO y el Venture Cap se quedó con el 90% de la empresa y buscaban alguna salida. Y eh, yo había estado trabajando con Didac en Intercom como director técnico porque había estado trabajando desarrollando páginas web desde 96 al, al año 2000. Pues conocí a Didac, yo me había ido a montar la empresa de brecakits.net que era el e-commerce de venta de juguetes. Me asocié con el fundador Eric Mayor cuando tenía tres tiendas para montar, para vender el mismo producto pero online y nos fue muy bien. Y en 2008, no, empecé de 2006 hasta 2008. En 2008 fue cuando me vinieron a buscar Didac y Venture cap para ver si quería entrar en, a, a comprar a Store y yo estaba en Eureka Kids. En esa época ya estábamos vendiendo 4 millones de euros en juguetes en 2008 y bueno me vendí las acciones de Eureka Kids para comprar las acciones de lo que quedaba de Scuba Store y un pacto de socios para poder ir comprando más acciones hasta tener la mayoría Dida que en vez de vender con el Venture Capital se quedó conmigo y por eso tenemos una empresa que yo soy mayoritario y Dida tiene una, una participación también y fuimos recomprando al socio de capital riesgo hasta tener un 70% ¿Tú me... ¿Tú me... Por ciento, pues el Venture Cap, la empresa no paraba de crecer. Lo que hizo fue buscar, me dijo a mí si quería comprar el resto. Dije que no, que ya había comprado bastante con 70% y el pacto de estudios a favor ya no, no tenía ninguna necesidad de comprar más. Dije que vendiera las acciones. Búscate un socio que no me moleste, que se quede aquí para que compre las acciones y que pretenda pues vender el día de mañana y ya está y habló con varios al final encontró a Suma Capital hablé yo con ellos me parecieron muy correctos y bueno Suma Capital compró las acciones de Venture Cap y se quedó con el 30 pero no entró ningún euro en la compañía Suma Capital compró las acciones de otro VC o sea eso demuestra sí. que desde 2008 hasta ahora hemos pasado de un millón de euros que vendía la la compañía a 1,2 millones creo perdiendo dinero a 378 millones ganando 10% sin ningún euro de inversión. Pedazo de ejemplo, pedazo de ejemplo. Y encima gestionando entre todo eso la, la, el, el tenerla, pasar a tener mayoría, ¿no? Porque ahí claro. no sé, va, va recomprando no esa, esa re... Más que inversión ha sido desinversión. Vale. Porque yo como ya tenía acciones, cuando cobramos dividendos, yo usaba los dividendos para comprar acciones. Vale. Es la antítesis de todo lo que se está viendo o se ha visto en, el, <risa> en España, en el mundo del ICOM. Es que eso es bueno. Me ha gustado también que, que la hayas explicado el entender pues, o como eh, los beneficios, hacéis el reparto de dividendos año a año, buena parte de los beneficios, y con eso tú has ido recomprando ¿no? el, el, ese porcentaje. Eso fue. De 2008 a 2013 terminé de, de comprar y de pagar uh, las acciones, y luego ya el resultado se reinvierte en, en mejorar tecnología, infraestructura. Equipo y sí que hay dividendos. También hay vale. una parte lugar de dividendos, pero siempre fomentando el reinvertir en la compañía para hacerla mejor. Qué, qué bueno. ¿Os habéis plantado alguna vez? Porque, claro, ya, ya con ese 10% de 378 ya, ya empiezan a salir cantidades interesantes. Eh, comprar otras compañías o hacer algún tipo de crecimiento de otro tipo? No. No. No. no, porque yo creo que no aporta también es una forma de pensar muy particular, ¿eh? debo estar equivocado en un mogollón de cosas de las que digo, de las que pienso estoy segurísimo ¿eh? pero mí, para mí lo importante es trabajar feliz trabajar con el equipo que quiero hacer lo que yo hago, me encanta cada día pues, voy a trabajar súper contento y quiero que siga siendo así entonces también creo que comprar una compañía externa tampoco te aporta mucho porque en e-commerce, el cliente, captarlo, vale, te compra una, una base de datos de clientes. Pero, ¿y, ¿y qué haces con esa marca? Y, y, o la mantienes o la revendes, pero para vender lo mismo, no te está... A ver, los clientes se pueden captar vía SEM. Y nosotros sabemos que si no hacemos bien lo que estamos haciendo bien hasta ahora, si algún día no hacemos una buena estrategia de pricing, caen las ventas con una marca. Pero yo creo que el cliente online es muy poco fiel. Te lo resumo súper fácil. Una, Comparar una, una empresa por una base de datos email, creo que aporta poco. O casi nada. Y si tú te condiciona deuda y, y operaciones complicadas, uh, porque pues luego decir, ¿cómo es otra empresa? donde tienes el almacén y qué tienes que hacer con, con, ese, con ese equipo? ¿Cómo lo gestionas? ¿O lo despides? O qué haces, ¿no? No lo sé. Yo creo que si algún día compramos a alguien, compramos a alguna empresa, sea porque la empresa nos aporta mucho más que clientes. Nos puede aportar una plataforma logística en algún sitio que sea necesario para ganar competitividad en el sitio o que nos aporte condiciones de compra mejores que las nuestras en ese país. Imagínate, me lo invento. En Polonia hay un e-commerce que se puede comprar y que solamente comprándolo tienes condiciones de compra con las marcas de Polonia, que es más barato que en España. O sea, que, que salirá casi gratis la compra. Claro, bueno. algo más estratégico, ¿no? Pero, pero, pero mola esta forma de pensar también porque creo que estamos también muy intoxicados de una serie de cosas que serán buenas o malas, no tengo ni idea, pero va generando como una forma de pensar y, y está bien ver otras perspectivas porque te, yo creo que te abre la mente, ¿no? A Entender un poco cómo, cómo, cómo, otras formas de pensar. Sí. Hombre, si fuéramos tiendas físicas, pues sí que tiene sentido comprar, ¿no? porque ya te aporta sí. algo, te aporta las tiendas en otro sitio, pero en e-commerce e yo creo que no aporta mucho. Siempre digo que compraría un competidor por un euro y un porcentaje de comisión de lo que de las ventas que den sus clientes. Pero claro, así nunca compara nadie. Sí, sí. Pero bueno, tiene, tiene lógica. Tú, yo sé que con, da, con David hay que hacerlo todo a, a revenue share y ¿eh? a porcentaje de éxito. Sí, sí, sí. <risa> Eh, tenéis, hablando de tiendas físicas, ¿tenéis alguna tienda física? De hecho, no sé, que, no sé si la mantenéis en vuestra En vuestro almacén teníais una tienda física. Creo que abristeis otra, puede ser en, en Girona, abrimos ¿me quieres otra hace, hace seis años y ya no la tenemos abierta. Vale. La abrimos, sobre todo, pero más que nada fue para mejorar condiciones de compra con una marca. Una marca que nos dijo que si abríamos una tienda marca blanca con una tienda suya, con una franquicia conseguíamos mejores condiciones de compra no solamente para lo que vendamos en esa tienda sino para todo lo que vendemos online era una marca que estábamos vendiendo 5 millones de euros entonces claro esa tienda solamente con el porcentaje de margen que ganas para la venta online te salía gratis y luego con el es verdad que con el covid en 2020 cuando se cerraron tiendas dijimos ya o sea, pues esta tienda que ya la abrimos un tema que no era estratégico solamente para mejorar condiciones de compra ya no nos aporta esas mejoras porque ya habíamos crecido mucho ya tenemos bastantes cosas en las que pensar no nos desfocalicemos es que una cosa que no te he dicho cuando me he presentado es que yo también soy muy maníaco del foco ¿eh? soy muy maníaco. en el tiempo han salido oportunidades de hacer un montón de cosas y creo que una de las cosas que hacemos bien es ser especialistas en algo y solamente dedicarnos a, a un proyecto y ya ese sector del e-commerce. No, no, no. Tiene sentido, ¿eh? O sea, y, lo, y bueno, es que los números lo dicen todo. Yo creo que es, que, que es lo bueno. Eh, eh, en... Y conectado con esto, porque me acuerdo que el otro día leía una, una noticia en la que ponía dentro la noticia que eh, Adidas y Nike os consideraban eh, aliados estratégicos. Y un poco vinculado con esto que estamos hablando, al crear una tienda física por, por, en su momento, por a lo mejor por, por las condiciones con la marca, ¿cómo ha cambiado vuestra relación? Porque yo estoy seguro que hace ocho años os consideraban casi lo contrario, ¿no? O era, o era lo normal. Es que la otra tienda que tenemos en nuestra sede que estamos muy contentos con ella. Ahora, porque es una tienda click and Collect es que es una tienda rara. Si vienes un día lo verás, es una tienda que no hay producto. Solamente hay ordenadores con pantallas y la gente navega por la web, pide lo que quiere y se lo lleva al momento, ¿no? Pero esa tienda la abrimos al principio, en el año 2011, porque había muchas marcas que no nos querían vender productos si no teníamos una tienda física. Entonces, aprovechando, y claro, también hemos hecho muchos traslados, con el crecimiento, aprovechando que no teníamos que trasladar de una, de una nave a otra, buscamos una nave de 3.000 metros cuadrados, pues estábamos en una de 500, que hubiera en vez de en un polígono, en, a pie de carretera. Estaba en Selra, en el pueblo donde estamos ahora, pero estaba justo en la carretera principal y montamos una tienda en la planta baja, que eso, entre comillas, coló como una tienda física. Ahí hicimos 300 metros de tienda con producto y había muchas marcas que no querían trabajar con nosotros al principio, que al tener la tienda dijimos, oye, ahora ya tengo tienda, ahora ya me tienes que vender. Y conseguimos las marcas para luego vender online a nivel español y a nivel internacional. Pero... Y empezó así y bueno, fuimos creciendo cada vez más de la tienda, cada vez la conoce más gente. Claro, es una tienda que tiene 60 millones de euros de stock a... Entrega inmediata, claro. Viene gente de Girona, viene gente de hasta gente de fuera de Girona que cuando está de vacaciones, dentro de sus vacaciones, dice que tiene varios planes de hacer, aparte de ir a la playa, a ver a la montaña y venir a trading, a ver la tienda y a comprar material. Sí. ¿Quién lo diría? Aparte, ¿eh? de eso, nada más. aparte de eso, no hacemos nada más físico y yo creo que nunca más lo haremos. No. Tampoco es necesario, ¿no? Justo por esto, porque ahora, ahora ya las marcas necesitan tener... Eh, pues bueno, sois un, un, un gran vendedor de, de esas marcas y no necesitan ese punto físico, ¿no? Tenéis la confianza ya. Claro, cuando vendes en tantos países como nosotros, ¿en qué país la abres? Claro, vendemos en 150 países, que la abro en Alemania, en Francia, en Italia, en UK, en Polonia, en Noruega, en Suecia, en Canadá, en Australia. <risa> es... Pues yo creo que no. A ver, el tema de tienda física tiene sentido para players que vienen del físico, ¿no? Para hacer el uh -huh. famoso mi channel, para hacer mejoras en las entregas. Bueno, de eso que lo haga Mango, que lo haga Inditex, incluso que lo pueda hacer Mediamar, que tienen tantas tiendas físicas, pues tienen mucha lógica, ¿no? Pero porque pueden tener en la tienda un stock y en el almacén otro y mandar del almacén a su tienda para que el usuario la vaya a buscar porque siempre tienen en la tienda al lado de casa. Pero en nuestro caso que habría que montar tantas tiendas en tantos países. No, no nos encaja no creo que, que sea relevante no, tiene todo el sentido también te quería preguntar por vuestra estrategia porque al final siempre habéis sido eh, primero especialistas en deportes ahora, ahora habéis abierto un poco el scope y siempre como un enfoque multiespecialista ¿no? es decir de, de hecho yo me acuerdo yo cu cuando abristeis el carrito unificado 2012-2013 os hace mogollón porque tenéis varios verticales, al final trading, es, trading diving, son como distintos verticales. En un momento determinado metéis un carrito unificado donde puedo comprar cosas de bici, cosas de, de buceo, por ejemplo. Y ahora creo que sois, son 17 tiendas distintas, ¿puede ser? 17 tiendas distintas. ¿eh? Eh, ¿por, ¿Por qué este enfoque? ¿no? Porque no, no es común. De hecho, hubo una época como que se puso un poco de moda en Estados Unidos y salieron varios players, pero yo no lo he visto mucho más y yo creo que sois el gran referente que está haciendo esto desde hace tiempo y que le está funcionando. Sí. Mira que tienes sus cosas buenas y sus cosas malas. A nivel SEO, por, supuesto, por ejemplo, es una cosa mala, porque tienes multidomain, es complicadísimo. Cosa buena, pues que también eres especialista, eres más especialista y un usuario que entra en snowing pues ve material de esquí, no ve nada de material de running, ni de ciclismo, ni de, ni de natación. En cambio, de esa forma, para el usuario final es mejor tener estar más concentrado, eres más especialista y no tienes todo el punto mezclado ni categorías mezcladas, a pesar de que por el header puedas cambiar de todas las tiendas, pero desde el punto de vista de las marcas, que eso fue el principal motivo por el que lo hicimos, muchas veces las marcas buscan especialistas en su sector. Si no hubiéramos tenido diferentes dominios o con diferentes tiendas, con algunas marcas no hubiéramos empezado a trabajar. Porque, por ejemplo, hay marcas del sector de la moto que dicen que solo trabajan con... Si no tienes una tienda de motos, no te vendo. Si eres un generalista, no te vendo, ¿vale? Pues contamos un dominio. Misma tecnología, mismo equipo, mismo todo. pero cambia el look and feel un poco, pero de esa forma... Bueno, el ser especialista tiene ventajas y tiene inconvenientes. Pero como lo tenemos así, seguimos adelante. También hemos podido abrir un vertical de moda, un vertical de tecnología. Tekin.com vendemos móviles, ordenadores, neveras, hornos... Y ahora me pasé por el almacén y... Y ves neveras, hornos, televisiones de plasma de 60 pulgadas. Y eso es por el vertical de, de Tekin que, que no prostituye. Tampoco, mira, están todos los, están todos los verticales linkados con el Header, excepto Tekin y Bricoin. Eso los tenemos separados. Por un tema de branding, por un tema de que trading, por muchos proveedores de, de deporte, pues... Quieren que tengamos otros deportes linkados arriba, pero que no vendamos bricolaje. Entonces ya no era especialista. Claro. Pues, lo hemos separado. Solamente hemos quitado el link del header y todo lo demás es igual. Vale. Y, y hasta dónde vais a llegar, ¿no? Porque, claro, en, al, al principio se veía muy claro los verticales en deportes, pero de, yo creo desde que me metéis tecnología y moda, ya dices: ¿Vais a acabar siendo un Amazon? ¿O, o, o no va a llegar a tanto? No lo sé. Cada vez hacemos más cambios. Yo creo que tampoco nos quedan muchos sectores por abrir. Si tienes deporte, tienes moda, tienes electrónica y electrónica eh, de consumo, Bricoin, que ahí también puedes poner producto de casa, y tenemos Kidding para el universo infantil, pues tampoco nos quedan más sectores por abrir. Sí que trading.com es una web corporativa donde linka a todos los deportes, pero sí que vamos a poner un buscador en para que desde ahí, aparte de entrar en Tending para luego ir a la tienda que quieras, que puedas buscar en todas las tiendas desde ahí. Y hay algunas cosas más que hemos hecho que aún no se ha hecho público, aunque ya hay gente que lo sabe, pero desde hace unos meses somos Marketplace. Qué sí. bueno. ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo, es esto, ¿Cómo ha sido el cambio de, de esto y por qué? Bueno, pues con el, la ambición de mejorar y de hacer cosas mejor, pues salió la oportunidad de, de ver si... Bueno, te da muchas ventajas también ser Marketplace. Primero de todo, para aprender de marcas que tú no vendas, que la pueda integrar un vendedor o un seller en tu web para poder ver lo que se vende. ¿no? También para dar un mejor servicio en algunos países teniendo un seller local. Quizás tienes un seller holandés que entregan a Holanda en 24 horas y nosotros desde aquí tardamos dos días bueno, creo que tiene muchas ventajas y también bueno, para aprender para tener más datos, para poderlo escalar y el año pasado eh, llegamos a un acuerdo con la plataforma Miracal, hicimos toda la integración con Miracal y desde hace meses que somos Marketplace, tenemos 40 sellers y estamos ahí pues con ellos van subiendo producto y bueno les estamos controlando para que suban las especies bien para que no sean caros y, bueno, hay mucho trabajo ahí también aún representan muy poco a nivel de venta pero a nivel de producto ya tenemos cerca de 200.000 productos como Teddy Marketplace sí. es que aquí en esa empresa pasan cosas rápido vamos haciendo mejoras a veces no decimos nada y vamos haciendo por eso no hemos hecho ni presentación oficial ni nada publicamos la tecnología va todo bien vamos poniendo sellers y nada, y, aprender, a, y aprender, siempre siempre a vender. Nada. siempre a vender, siempre a vender. <risa> en, en, en esta línea, David, y lo hablábamos antes de empezar a grabar, y yo creo que es muy relevante, justo por lo que has dicho, tenéis una filosofía, tú siempre dices una filosofía startup, ¿no? que, la, que la mantenéis y que para ti es muy importante la ejecución rápida, probar, experimentar. Cuéntanos tu visión sobre esto. O sea, yo creo que eso es la gran clave de, de muchas cosas que hacemos. ¿eh? Tener la filosofía esa que digo yo, de cuando empezamos, de, de, por eso digo filosofía de startup de, de, estamos el equipo junto aquí en Girona en Serrat hablamos cada día y aplicamos las, las cosas rápido o sea intentamos o sea creo que la ejecución es fundamental el tiempo que algún otro competidor o otra web piensa una cosa la entiende decide con sus comités y si lo va a hacer o no pues nosotros tomando un café lo hemos comentado, lo hemos visto claro y lo montamos y lo, lo tenemos publicado en breve. Creo que eso es una gran ventaja competitiva que, que hemos tenido de poder ejecutar rápido y hacer que las cosas pasen porque al final en trading no odiamos los powerpoints aquí lo que buscamos es tener las cosas claras y le vemos una lógica y tener la ambición y la inquietud de mejorar y de aplicar cambios y cada semana tener alguna cosa mejor que la anterior es la única forma de tirar para adelante. Claro. Pero, pero ¿cómo estructuras esto para que no sea el caos? ¿no? Porque está guay, pero es verdad que hay otras empresas que intentan eh, eh, una ejecución rápida y acaban un poco en el caos porque cada día cada uno está haciendo una cosa distinta y no tiene foco. Eh, ¿Lo has estructurado de alguna forma? ¿El equipo tiene sigue algunas consignas? ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso de una forma más o menos ordenada? Bueno, al final también se pasa en hacer cosas rápido pero con una lógica comercial buena. O sea, hacer cosas que veamos claramente que tienen sentido. No probamos, depende que. O sea, no perder, intentamos no perder el tiempo. Pensamos que se puede mejorar una si cosa. Si el equipo directivo lo vemos todo claro de que eso va a ser mejor, no tenemos miedo a equivocarnos si lo hacemos. A veces te, te equivocas, ¿eh? nos hemos equivocado algunas veces y hemos tenido que tirar para atrás. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No tener miedo al cambio. La clave es querer o amar el cambio. Siempre con la base de que a nivel conceptual que a nivel de negocio que sea un cambio bueno. ¿no? Claro. ¿Y cómo tienes estructurado el equipo directivo? ¿Cómo, ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Qué áreas? Pues mira, también es, es muy lógico, muy estructurado. Pues hay un departamento de tecnología con un director técnico, un departamento de marketing, con un director de marketing, un departamento de pricing de Pricing, Departamento de Compras. Cada departamento tiene un responsable y tiene sus brazos derechos. Departamento de Compras, Departamento Comercial, Departamento de Administración y Finanzas, Departamento de Atención al Cliente, Departamento de Contenidos y de Creación de Producto, Departamento Logística, fundamental, con varios, con un responsable de un director de logística y con, con un adjunto y con responsables del tour, en cada turno. Bueno, ser un equipo de, también con gente de recursos humanos, por supuesto, pero a finales todas las, todos los departamentos de trading tienen un responsable y cada responsable juntamente entre ellos y conmigo pues hablamos, tenemos mucha comunicación. Mira, en trading no hay despachos, somos en oficinas unas 150 personas, estamos en dos open space, no estamos en uno porque no nos cabía, no cabíamos, tenemos dos open space de lado. Tenemos dos open space de 900 metros cuadrados cada uno y en medio, ocho salas de reuniones. Y estamos todos sentados uh, pues en filas de, de ocho. Así mejoramos la comunicación, nos vemos todos y podemos hablar. Si hay algún tema privado a hablar o algún tema que para no nos vamos a una sala. Pero si no, estamos todos. Y está todo el mundo en, en nuestra sede, en Serrat. Vale. Y... ¿Y tú cómo...? No te vuelves loco hablando con tanta gente, Porque yo creo que son los problemas, claro, sois mogollón de gente, has hablado en muchos departamentos, en muchas unidades, eh, ¿hablas con todos ellos frecuentemente? ¿Cómo, cómo sí. haces esa gestión? Porque a mí me parece, un cuando hay tanta gente, me parece muy complicado. Bueno, en la empresa hay mucha gente, pero obviamente no hablo con todo el mundo. Hablo con, con el equipo directivo, sí que hablo con todos, pero también hablo con gente de, de cada departamento. Al final yo creo que no, hay, no es mayor problema, ¿eh? porque también todo lo que... Aplicando una lógica, una lógica que creemos que es la que tiene que ser, no le veo mucho problema. También en muchas reuniones, reuniones las hacemos conjuntamente, una reunión de directivo. Pero también en nuestro día a día es simple. Al menos a mí me resulta simple, también porque es un tema que llevo... Antes de trading también estaba en Eureka aquí, llevo 20, 20 años en e-commerce. O sea que ya... Y solamente me he dedicado a una cosa. O sea tengo bastante claro lo que es cada, cada área y qué, y qué cosas tienes que... Qué cosas son importantes y cuáles no. O sea que, bueno, esa parte la, la, yo creo que la llevamos bien. y nunca Intento nunca hacer de cuello de botella para nada. Bueno, qué bueno. Lo, lo, la importancia del foco que decíamos antes también, ¿no? Sí. Eso que, te, que te, te permite tener las cosas cada vez más claras, ¿no? Y ir más rápido porque sabes muy bien lo que tienes que hacer. Eh, David, ¿cómo evoluciona tu rol como CEO? Porque para mí es otra de las grandes preguntas, ¿no? Para los CEOs eh, no es lo mismo un CEO cuando arrancas un producto y estás en fase MVP que cuando facturáis un millón, que ahora. ¿Ha cambiado mucho? Sí. Bueno, sí y no, te diría. Te digo que sí, desde un punto de vista que al principio yo tenía más tiempo para programar. Ahora ya casi no puedo programar casi nada. Eso es un... No, pero sí ha cambiado porque las decisiones cada vez son más... Son más grandes y pueden implicar a, a más gente, pero a grosso modo diría que no demasiado. ¿eh? Cuando veo que al final la clave es poder montar un super equipo a tu lado que te permita que tu gestión sea más simple. Y gente de confianza, buena gente, pero que bueno, esa parte creo que es fundamental. Cuando hay alguna área, cuando voy muy de culo en alguna área es porque falla algo. Normalmente intento rodearme de buenas personas capaces y con capacidad de aprendizaje para, para tirar para adelante el proyecto y sin que vayamos todos, sin que haya ningún freno ni ningún cuello de botella. Esa es una cosa que, que yo no soy nadie para dar consejos, ¿eh? pero si tuviera que dar un consejo a alguien que está gestionando una empresa es que se fije en que no tenga ningún stopper en ningún área de la empresa. O Esa es una parte que ahí fui bastante. A principio tuvimos algunos casos que eran gente un poco stopper. y Es identificar a esa gente para, para echarla rápido, para no tener gente así en el, en el equipo, para tener un tipo de buena gente capaz y que sean humildes para conocer dónde pueden llegar, dónde no pueden llegar y que no haya frenos y que no haya stoppers. Que, que, que es más complicado lo que parece, ¿no? porque al final lo, luego tienes gente que a veces dices sí es buen chaval, pero, pero, pero no llega a lo que tiene que hacer, ¿no? hay que saber distinguir. Bueno, pero cuando es una persona que no llega por aptitudes, la puedes mover a otra área, uh -huh. en otra zona, pero si el problema es de actitud, entonces ese sí que hay que, echarlo, hay que echarlo rápido, que por suerte ha pasado pocas veces, pero sí que ha habido algunos casos, esa parte es muy relevante ¿eh? poder tener ojo para ver la filosofía de cada persona y cómo es y cómo piensa. Tiene que haber un encaje con, con la cultura, la empresa y con ¿no? al final con lo que queréis hacer. Sí. En, en sentido. Bien y comple completo y con buena gente y que no haya diferencias de ese tipo pues es fundamental. ¿Y a ti qué te da miedo? Si es que hay algo que te dé miedo. Bueno. Me da miedo lo que no depende de nosotros. Me da miedo ver qué pasará con la evolución humana y con el famoso directo consumer que están hablando muchas marcas. Esa es la parte que me da miedo. Que evidentemente, por eso estamos tan diversificados en marcas y diversificados en países. Este es una, otro de los puntos clave en nuestro caso. ¿eh? Que si pasa, mira, el año pasado cuando hubo el pollaco, por llamarlo mal así, del Brexit, pues... Nos afectó, pero nos afectó menos porque el Brexit ahora ya se ha resuelto. Pero durante un mes hubo muchos problemas ahí. Como estamos tan diversificados en países, pues mira, UK vendemos un 9%. Es diferente que si hubiera dependido un 50%, ¿no? Cuando pasa algo así, en un país o con... Intentar tener, diversificar, diversificar en países y en marcas. Que habrá una marca que pasará a vender directamente y no venderá a, a, a nadie más que a ellos... Pero solamente lo harán algunas muy, muy grandes y el resto no lo dan Por eso es clave estar diversificado. Por eso tenemos tantas tiendas, tantos verticales, tantas marcas, tantos productos para ser más fuertes. Y teniendo todo esto, ¿no sabéis plantear hacer un Amazon y hacer eso un Trading Basics o, o algo así, lanzar vuestra marca propia? ¿Alguna vez hemos pensado? Lo que pasa es que primero es un negocio distinto creo uh -huh. claro habría que rodearse montar un equipo que sea más profesional en esa parte porque no tiene nada que ver una cosa con la otra creo yo y segundo es qué producto creas con todas las categorías que tenemos y todos los verticales que tenemos no lo sé yo creo que sería una pérdida de foco que es probable que en algún tiempo lo hagamos lo que haciendo pero no lo veo como algo muy muy prioritario uh -huh. Bueno, lo dejamos ahí, que a lo mejor algún día llega Al ritmo que vais, que os vais a comer el mundo, algún día sí. os, coméis, os compráis un par de marcas y, y lo tenéis. Vale, buena idea. <ríe> eh, David, también te quiero preguntar por hábitos, porque yo creo que es muy importante. O sea, ¿Qué, ¿qué hábitos tienes tú eh, pues para ser capaz de gestionar la presión del día a día? Eh, ¿Cómo te vades? Porque, vuelvo pues, bueno, a lo mismo, lo, con 378 millones de facturación, los problemas cuando los hay son de una magnitud muy grande. ¿Qué haces tú en tu día a día? No, pues le dedico todo el tiempo que puedo a hacer deporte. Soy, practico triatlón, soy un apasionado, muy apasionado de la, del ciclismo, de la bici, fue con el deporte con el que empecé, y luego poco a poco pues me he ido aficionando cada vez más desde hace años ya al triatlón, y ahora pues Dedico unas entre 12, 14 horas a la semana a entrenar. Esta mañana, antes de hablar contigo, me iba a correr una hora y media. Hay días... Bueno, también ahora porque tengo un compromiso de que en trading organizamos un triatlón distancia Ironman el 8 de mayo, que es la segunda edición, y este año participo. O sea, estoy entrenando por una, por, para un Ironman. Pero aparte de eso, muchas veces, me, aparte de que me encanta hacer deporte y que es muy sano, te ayuda mucho a desconectar. Y hay muchos días pues, que se ir en bicicleta uh, tres o cuatro horas, pues piensas distinto. Cuando terminas de pedalear, se te van a se te van muchos problemas que tienes de la cabeza y de, luego los pinchas distinto. Y a veces también he tenido buenas ideas haciendo deporte, ¿eh? porque también estás fuera del día a día, estás un poco más tranquilo y pues te, a veces no estoy pensando en trabajo siempre que hago deporte, porque muchas veces voy con amigos y también soy de un club de triatlón que tenemos en trading, pero sí que hay veces que te das botas algo y lo puedes ves lo desde una perspectiva distinta y muchas veces ayuda. ¿eh? El tema es que estaba muy intoxicado con una cosa que no lo veía. Después de cuatro horas de bici y te has pegado una buena paliza, lo ves distinto. Bueno, pero esa la parte del, del deporte me ayuda mucho. A desconectar, a estar sano y a, a pensar mejor. Después de cuatro horas de bici se te van las tonterías siempre, ¿no? ¿Sabes? Estás tan cansado también que, que tu cabeza vuelve a los básicos. Sí, sí. sí. Mira, aquí, este año, aparte del Ironman... En, Final de junio, con unos amigos, hacemos la, la Transpir, la Transpireneca, desde Francia, desde saint de Luz hasta, hasta Rosas. O sea, 1.200 kilómetros, 24.000 metros de nivel, subiendo Turmalet, subiendo todas las montañas de los Pirineos. Como una aventura. Y esas cosas, pues eh, aparte que es muy gratificante, que me gusta mucho, pero también te ayuda mucho a desconectar. Hmm. También te entrena la mente casi, ¿no? Para luego sobre... O sea, porque son experiencias duras, ¿no? Esto que has dicho suena muy duro. O sea, luego ya estás preparado para lo que te venga en el día a día. 18 horas cada día. Pues sí claro es que, Al final, la filosofía de empresa, los valores que yo he aplicado en la empresa de, en trading, es muy parecido al deporte. ¿eh? No porque vendamos deporte, porque eso... Podríamos vender cualquier cosa y creo que haríamos lo mismo. Es porque es el tema del esfuerzo, sacrificio hábito de ánimo de mejorar es lo mismo que en deporte en deporte en cuando estás entrenando mucho y te vas mirando el tiempo que has hecho, cómo, has mejor, cómo puedes mejorar, si bajo ese peso mejoraré esto, si hago también tienes muchos datos, hoy en día ya con un Garmin de estos te das tantos datos y a veces tiene mucha similitud ¿eh? la tecnología del trabajo el esfuerzo y el ánimo de superación creo que eso tanto en el deporte como en el mundo de la empresa lo que hagas, son valores en la vida que a mí me han ido muy bien y que los puedo recomendar siempre. Total, es que al final muchas veces eh, emprender tiene mucho que ver con correr una, una maratón, ¿no? Hay que tener esa sí. constancia, un paso más, un paso más, aunque estés cansado y, y te acercas. Eh, hablando de deporte y hablando de todo esto, te quería hacer una, una pregunta que es un tema más personal que a lo mejor no lo quieres eh, tocar, pero, pero yo te lo pregunto. Yo me acuerdo en 2014 que salió una noticia que tuviste un accidente con, con la bici. Eh, eh, y... y sí. Que estuviste en estado eh, crítico. Eh, yo, yo me acuerdo preocuparme ¿no? de, de claro, ver la noticia, te impacta, y preocuparme por ti, preocuparme por la, por la empresa. ¿Cómo viviste eso, por un lado, y luego cómo consigues tener una empresa que, que oye, aunque tú tengas que estar un tiempo fuera, todo siga porque todo fue, fue ok? ¿Cómo viviste esta experiencia? Porque creo que es un tema complejo. Sí, claro, muy complejo, sobre todo. Mira, salí un día en bicicleta antes de ir a trabajar, me acuerdo que tenía una reunión a las nueve y media, salí en bici, eso era el mes de mayo, y cuando ya se cedía muy pronto, salía a las seis y media, y me acuerdo que me desperté un mes y medio más tarde, estaba en, la, en el hospital, en la clínica Gutmann, en Barcelona, entubado por todas partes, con 20 kilos menos, no sabía... ¿Qué coño me había pasado pues, con mi mujer y mis padres y amigos que estaban ahí, ahí conmigo? Pero cuando me lo explicaron, pues eh, mira, un golpe de mala suerte, de mucha mala suerte y mucha buena suerte también, a la vez. Porque un camión me tocó de lado, me sacó de la carretera, me di una buena hostia, un traumatismo craneoencefálico me estuve, ¿qué cosas fueron?, tres semanas en un coma inducido para que tenía la cabeza bastante, un traumatismo gordo y la presión arterial para que me bajara, me, me indujeron al coma para que fuera más fácilmente el tratamiento. Y cuando me desperté, pues se ve que me estaba un, un poco ido de la cabeza, de todas las drogas que me habían puesto para el tiempo que había estado mal. Pero poco a poco me fui recuperando, y, pero no me acordaba de nada. Y enseguida cuando empecé a capacitar bien y a ver realmente cuando ya vi que, lo que me había pasado, empecé a preocuparme por cómo estaba la empresa, me dijeron que no me preocupara, que todo estaba bien, empecé a hablar con el equipo directivo y la verdad es que todo funcionó muy bien. Las operaciones siguieron igual de bien y, el, y el, los departamentos siguen trabajando bien, o sea que no hay nadie imprescindible y, y sin David durante dos meses, pues la empresa funcionó muy bien. Eso demuestra el super equipo que hay detrás. Eso es lo importante, crear una máquina. Y tú a nivel personal, ¿sacaste algún aprendizaje de esa experiencia? ¿Es decir que ¿Te cambió en algo? Porque yo creo que hay, hay momentos que hay experiencias que son transformadoras o te permiten ver la vida de otra manera o, o, o una vez pasó lo ves todo igual que lo veías antes. o me te ayuda... No, no lo ves todo igual, sí que ha cambiado, he cambiado un poco, pero te ayuda más a valorar más el día a día, a valorar más lo que tenemos. Y también me ha ayudado a que quizá antes de ese accidente me preocupaba más por algunas cosas que no eran tan relevantes. Y ahora en la mente ves, a ver, no digo tampoco que si no es de vida a muerte no me preocupo, pero no te preocupas tanto de cosillas que no tienen tanta importancia. O sea, al final hay que sacar lo, lo bueno de, de todo y dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Pues contra todo pronóstico, que cuando estaban a UCI dijeron los médicos que tendría que aprender a hablar, aprender a, a caminar y todo, pues... Por suerte, mira, al haber hecho tanto deporte, pues también tenía un corazón fuerte, me han dicho, y pude recuperarme bien. Pero tenía probabilidades de, de haber despertado mal. No, pues nada, suerte que haya ido todo bien y ahora preparándote para un Ironman. O sea, fíjate, fíjate tú el, el cambio, ¿no? Sí, sí Al final lo que, se hace, lo que se hace con pasión no cuesta tanto. Sí, sí. Nada, eres tú un ejemplo, David. Pues nada, eh, ya acabamos aquí. La verdad es que muchas gracias por compartir tanto porque es una, una historia distinta a la que estamos acostumbrados. Una historia con, con mucho éxito y, y muy marcada ¿no? por esa constancia que, que nos has contado, ¿no? por, por salir a, a pelear todos los días. Para mí es, es, siempre ha sido una inspiración y que es una historia que quería un poco trasladar a, a toda la gente que nos escucha. Así que muchas gracias por compartir tanto. De nada, ha sido un placer hablar contigo. La verdad que... Yeah. Es muy gigante, explicar un poco la historia y mi experiencia. Nada, La próxima vez que hablemos, hablamos ya cuando supere los mil millones, que va a ser pronto. Ya nos cuentas cómo se siente <risa> uno cuando factura mil millones al año, que tiene que ser una experiencia muy gustosa también. Genial, lo haré ya. Quizás me habrá salido un cuerno aquí, ¿no? De unicornio. <risa> a ver, eso dicen, eso dicen. <risa> pero bueno, vamos a dejarlo así, a hacer cachondeo. Aunque tenga un cuerno, pero bueno, facturaremos mil millones. Eso, eso, que eso es muy interesante. Y a los que nos estáis escuchando, pues nada, muchas gracias por llegar hasta el final, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.